Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a introducir un enlace en un email de Gmail. Comencemos, para ello hacemos clic acá donde dice relatar Acá vamos a poner el mensaje, yo ya lo tengo preparado. Ahora vamos a la página donde tenemos el enlace de la página que queremos introducir. Con control más C copiamos el enlace este. Ahora volvemos a Gmail, seleccionamos la palabra que va a contener el enlace, vamos acá abajo donde dice introducir enlace, hacemos clic, con control más B pegamos el enlace de la página que habíamos copiado anteriormente, hacemos clic en aceptar y ya está, ya tenemos introducido el enlace. Ahora solo nos queda enviar el email. Lo voy a enviar, ya me llevo el mensaje, ahora voy a hacer clic aquí para probar el enlace. como verán funciona. Muchas gracias amigos de YouTube, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta a mis videos, activen la campana así reciben las notificaciones de los nuevos videos. Hasta la próxima.